Hay algo aún detrás del gesto residual, un leve intento de seguir sin avisar a mí, a mi lamento, quizá impulsado por el resto de algún éxito que fue casual, pretexto para volver a confiar en mi verdad. Recuerdo de una pena Que una pena presente Estoy cumpliendo mi condena Por creerme inocente Es más, recuerdo que Recuerdo que qué pena Sé bien, estoy pecando Y puede ser llegando que esté aprendiendo a soltar, pasar de largo Saber tal vez dejar a un lado la era de gozar con inmolar mi identidad Es más, recuerdo de una pena que una pena presente Estoy cumpliendo mi condena por creerme inocente recuerdo que recuerdo que qué pena y sé bien estoy pecando otra vez por creerme es más Recuerdo que, qué pena, qué pena